Bueno, esta es una continuación de la conversación que tuvimos en la primera entrevista. Desde entonces pues han pasado muchas cosas. En ese momento apenas estaban trabajando sobre los borradores de las bases del plan y procesando e incorporando todas las sugerencias de las asambleas. Y al mismo tiempo pues estaban trabajando en la preparación del articulado, bueno, en una proeza lograron tenerlo para el 7 de febrero. Eh, pero han pasado muchas cosas. Según tenemos entendido, pues en este momento ya salió de las comisiones. Entonces viene ahora otra fase de negociaciones, la ponencia definitiva. Y se aspira a tener ya aprobado el articulado para el 7 de mayo, ¿no? Entonces, una pregunta inicial que es más o menos obvia es, después de todas estas discusiones, ajustes, negociaciones, ¿cuál es el balance? Sí. ¿Qué se perdió? ¿Qué, eh, si es del caso, qué se mejoró en esto? Y sobre todo, ¿se afectó o no la columna vertebral? Sí, después de nuestra conversación, Héctor, ¿en qué hemos avanzado? Por pues esos días estábamos terminando los diálogos regionales, para que no lo están viendo, en la página web de Planeación estaba publicado, o sea, hay un libro en donde están las 51 subregiones y lo que se dijo en cada uno de los diálogos, ese es un decisión muy cuidadoso que hizo Planeación. Terminamos finalmente incorporando algunas de las propuestas del Consejo Nacional de Planeación. También para quienes no están viendo, pueden bajar el informe del Consejo Nacional de Planeación y la respuesta que nosotros le dimos. Después tuvimos con todos los ministros, unas reuniones, y ellos nos alcanzaron a mandar como 1.200 artículos. Cada ministro, con el afán de mandarnos artículos, Hicimos una recopilación y una síntesis un poco con la idea tuya. No introduzcamos artículos que no tengan relación directa con el plan y artículos que no sean fundamentales para el ministerio. De hecho, aprovechemos el plan para que cada ministerio toque puntos centrales, pero que tengan relación con las bases generales del plan. Después de eso, entonces, ya empezó con las comisiones económicas, un ejercicio que duró casi cuatro semanas, era impresionante, de siete de la mañana, 8 de la noche. La primera semana los ponentes oyeron a cada ministro defendiendo sus artículos. Después de depurarlo, cuando los ministros pasaban 1.200, nosotros bajamos a 200. Y nosotros llegamos al Congreso con 200, 250 artículos. Entonces los ponentes primero llevan a todos los ministros. Y después ya en la siguiente semana, en la siguiente semana fue la discusión de cada artículo, proposiciones nuevas, etc. Y llegamos a 358 con los que estuvimos en la plenaria, en la plenaria de las... Comisiones Económicas, que fue hace 10 días, ahí se aprobó el primer debate. Ahora seguimos recibiendo proposiciones para el segundo debate. Ya llevamos como 4.500 proposiciones que las estamos evaluando, haciendo y planeación para el segundo debate. Entonces, yo creo que las bases nos han tocado. Es decir, a mí eso me tiene contento. Nadie ha dicho, nadie, nadie, en ninguna de las discusiones, ni desde el Consejo Nacional de Planación, ni en el Progreso. Nadie ha dicho que las bases no sean correctas, que no sean pertinentes. Entonces, eso es bastante bueno. Ahora, yo creo que gran parte de los artículos apuntan a los ejes fundamentales del plan. Obviamente, hay artículos que uno dice, tal vez tocan de lado, no están tan claramente incorporados en las estructuras generales del plan, pero que tocan puntos que ayudan a avanzar en el plan. Por ejemplo, hay muchas ideas acerca de cómo facilitar procesos administrativos al interior del Estado que colaboran para los objetivos del plan, pero que no son artículos... Llamémoslo así, tan estructurales. Por ejemplo, los artículos de catástrofe multipropósito uno siente que son estructurales. Un capítulo de renta, declaración, registro universal de ingresos, uno ve que es estructural. Mira claramente hay unos artículos que son mucho más estructurales que otros. Pero en general, uno siempre encuentra relación con el plan, porque una de las... De, la, ...de las apuestas que hace Planeación y Hacienda... ...es tratar de respetar la unidad de materia... ...y si hay artículos que no tienen nada que ver con el plan... ...pues simplemente no se valida. Bien, bueno, podemos entrar un poco en, en materia... ...casi siempre uno tiene que aclarar... Eh, ...no solo a sus estudiantes, sino a todo el mundo... ...que hay un, un plan que es un texto... ...que es una sustentación... Que va dentro de un proyecto de ley pero el proyecto de ley es un articulado entonces eh, siempre hay esa confusión porque el congreso discute el articulado entonces nadie se pone a discutir el, el, el texto del plan sino el articulado ahora en general los políticos, vale decir los politiqueros eh, no se preocupan del texto Dicen que eso es poesía, que lo importante es el articulado. Y es fácil entender por qué. Porque ellos siempre están pensando en, en la asignación presupuestal, en qué va a tocar, etc. Entonces les interesa mucho más el articulado. Eh, pero para nuestro propósito nos interesa conversar más sobre el contenido, sobre los sustantivos de, del plan. Entonces... Eh, Ahí retomamos la conversación que traíamos, eh, en algún momento conversamos sobre, eh, sobre que en, en los buenos planes hay un relato de base, ¿no? una argumentación poderosa. Eh, y, y entonces nos decías que, que esa era una aspiración también, que pues no era seguro que uno lo lograra, pero a la aspiración. Entonces uno cuando lo lee, cuando lee, pues eh, claro que hay eh, unas transformaciones, unos redes transversales, pero en lo principal uno descubre que es un planteamiento sobre ordenamiento territorial eh, en torno al agua y justicia ambiental, ¿no? Ordenamiento territorial. Ese parece ser el corazón de la propuesta. Pero paradójicamente, paradójicamente diría yo, no es tan claro qué se entiende por ordenamiento territorial. ¿Por Porque, claro, ordenamiento territorial uno lo, puede, lo debe entender como un proceso histórico, que de unos factores, unos determinantes ¿no? de la de la ubicación de las actividades económicas y la población en un espacio, en un territorio. Entonces, casi siempre cuando uno dice ordenamiento territorial, una propuesta es de, más bien de reordenamiento, porque uno no está en un espacio vacío, sino que tiene que cambiar algo que hay. Entonces... Eh, Claro, mucha gente identifica ordenamiento territorial con lo institucional O sea, la distribución de funciones, competencias y recursos entre niveles territoriales del Estado Pero esa es una parte, esa es la parte institucional Pero si nos vamos a la concepción de ordenamiento territorial y a lo que se pretende ¿Cómo están entendiendo eso? O sea, hay dos comentarios, y el primero que me parece muy importante Caemos en una absolutización del articulado. Nosotros hicimos un ejercicio comparando los planes de desarrollo desde Uribe 1 para acá. Cada vez Héctor mete artículos. Con Uribe 1 había como 190 artículos. Con Duque había 330. Entonces yo le dije a los congresistas, por favor, tratemos de no pasarnos de 330 y como te digo, ya vamos en 358 es decir, hay como una especie de absolutización del articulado el artículo 2 dice las bases del plan de desarrollo Forma. son absolutamente constitutivas entonces en muchas de las discusiones con congresistas o con ministros les decimos mire, esa afirmación, eso que usted quiere está en las bases le leemos el párrafo de las bases donde está lo que la persona considera importante y nadie acepta que al estar en las bases es suficiente. Además de que el párrafo esté en las bases, quieren un artículo. Entonces me dicen, sí, está en las bases, pero es que yo quiero que sea mucho más explícito. Y yo creo que eso ha deformado mucho el proceso de planeación. Porque entonces, claro, el artículo te descentra del objetivo básico del plan y entonces pone la discusión en temas mucho más específicos, cuando se presentaban los planes anteriores, cuando de La Pastrana, pues el plan de desarrollo era el relato y no había un montón de artículos adicionales. Con el tiempo hemos introducido artículos cada vez más numerosos. Por eso ahora la discusión es si, si las facultades extraordinarias, si no, se y se desvía la discusión. Se, se desvía la discusión a artículos específicos, si la contratación, un poco los comentarios que hizo el fiscal, si la contratación en artículo 82, que de los más debatidos si está correcto o no. Bueno. Entonces, tipo, ahora el segundo punto... Nosotros, lo, el punto central, que es volver al tema, volver a la estructura, a las bases, nosotros lo que decimos es, aquí no hay ordenamiento, aquí lo que hay es un caos en el manejo del territorio. Y ese caos tiene muchas implicaciones. Primero, es el punto central de la política económica, y es el obstáculo básico para el desarrollo colombiano y tiene implicaciones primero con la paz Camilo González a quien nosotros conocemos Camilo dice que en este momento puede haber 60 aparatos militares e inclusive las estimaciones son que hoy puede haber más personas en armas que cuando se firmó el acuerdo de La Habana entonces usted tiene un desorden del territorio que se expresa en una falta de control del Estado en áreas importantes entonces está la confluencia de minería ilegal el tema del Bajo Cauca el tema de cauca que es complicadísimo mañana hay de ministros en Cauca está es el tema de coca de deforestación entonces ahí hay un asunto absolutamente enredado que es el tema de Minería ilegal. El segundo punto que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, que nosotros lo hemos dicho, es el manejo del agua. El agua desde el punto de vista fluvial, el agua en un problema tan complicado como la mojana, el agua desde la perspectiva de acueductos, el agua desde la perspectiva de saneamiento básico. Nosotros hicimos un cálculo en planeación. Si usted pusiera al día todas las plantas de tratamiento de aguas residuales y se organizamos todas las petas del país y en principio no contamináramos más los ríos, eso vale 20 millones de pesos. Entonces hay unos temas que son muy difíciles. El tercer elemento del ordenamiento es la sostenibilidad de estas ciudades. Y entonces es un llamado también a la conciencia urbana es una especie, hay un término de absalón que a mí me gusta mucho, que es la ruralización de la conciencia urbana, es decir, que cuando usted habla de la ducha, usted piense de alguna forma en Chingaza, piense de alguna forma en los páramos, piense de alguna manera en la importancia del territorio para la sostenibilidad de estas ciudades. Ese es como un tercer elemento, llama la atención sobre el futuro de esta ciudad, yo hubiera querido que en el plan de desarrollo avanzáramos más en la distribución demográfica de la población, de cómo ocupamos el territorio que pudiéramos haber dicho en el plan. Mire, Bogotá no puede seguir creciendo más. Es muy importante que crezca y avicen, ciudad que, que Tunja y que se descargue el crecimiento de Bogotá. afirmaciones de este tipo, yo hubiera querido que con mejor información demográfica pudiéramos decirlo de manera más clara el cuarto elemento de todo esto es la articulación de planes de ordenamiento es que no hay articulación de planes de ordenamiento el plan de ordenamiento de Bogotá no conversa con el de Chía no conversa con el de Soacha no conversa con el de La Calera entonces hay que mirar cómo se articulan esos planes y el último punto ahí complicadísimo es cuál es la función del departamento, cuál es la función de las CAR, cuál es la función de entidades como los PONC, etc. Entonces, más que hacer una propuesta, Héctor, es denunciar un problema central con una hipótesis de fondo. La principal dificultad del desarrollo colombiano hoy es el ordenamiento del territorio. Ese tipo de afirmación contundente, pues no la haya hecho ningún plan de desarrollo, es poner la geografía en primer lugar. Nosotros que hemos mirado tantos temas de economía, nosotros estamos diciendo, mire, es que la productividad no depende solamente del salario, la productividad depende sobre todo de la geografía. Si usted tiene un camión que va a agotado y dice, si usted no sabe si va a morar tres horas o seis horas, o un cambio que sale de Bogotá en la aventura nadie se ha puesto, se Eso impacta de manera sustantiva la productividad y la competitividad. Entonces poner otra vez la geografía en el centro de la discusión de los economistas. Los economistas del siglo XX, para quienes nos oyen, en 1928 un par de economistas con douglas que se inventaron la función de producción con douglas que es la que sigue enseñando en todas las universidades y ahí los factores de producción primaria son el stock de capital y el trabajo cuando los economistas del siglo XIX todos tenían muy claro que los factores de producción primaria eran los recursos naturales y el trabajo porque las máquinas se hacen con recursos naturales y con trabajo entonces volver a recuperar la geografía cuando Kuzma recibe el premio Nobel en los 90 Truman decía, hay que volver a la geografía. Yo creo que este plan de desarrollo es una invitación a los economistas para que pensemos otra vez en la geografía. Claro. Ahora con los por ejemplo, en San Andrés. ¿Cuál es el problema? Tuvimos en San Andrés, pues, que los buenos de vida... Entonces es, es en la geografía, es en transportes. Claro, pero, pero el ordenamiento... Bueno, ahí tengo que recurrir a la, a la separación que hacía ahora entre el ordenamiento como un hecho histórico, socioeconómico y político y el ordenamiento visto desde la institucionalidad. Me da la impresión de que se mira la problemática a partir de las exigencias hacia la institucionalidad. Porque, porque visto desde la institucionalidad sí hay un caos. Pero visto desde la realidad social, hay un ordenamiento que es un resultado histórico y, y lo hemos estudiado, pues si te acordás, el, el, el librito clásico de, de, de Nieto Arteta, de las dos Colombias, ¿no? la oriental y la andina occidental, eh, se ha venido trabajando cómo se ha dispuesto la población en el territorio colombiano de acuerdo a una evolución de la economía y demás y se ha estudiado el proceso de urbanización y todas esas cosas en, en los años 80 ese fue un tema fuerte de nuestra investigación trabajos como los de los de Cuervo eh, los sí, de, ya, de, me de de, Rebeis, de el, el, eh, el, el, el eh, Oscar Alfonso, el mismo Falborda, todo entonces se ha venido trabajando sobre eso Ahora, los hechos como, como, por ejemplo, la guerra, la guerra reordenó el territorio, pero la guerra a partir de unos intereses, porque es que todo esto de la, de, del cultivo de la coca, de la minería ilegal, de oro casi siempre, todo eso es la apuesta de ciertos poderes regionales que obligaron a, a, a, que la, a que la economía girara en torno a eso. Ahora, ¿eso qué le pasó a la institucionalidad? En los 80 también se habló mucho de la descentralización. Y esa vaina después de la, de la constitución del 91 perdió fuerza. Como resultado estoy de acuerdo, tenemos un caos. ¿Cuál es la, cuál es la posibilidad de trabajar para cambiar? Esa situación desde, desde las normas de la institucionalidad, o cómo, cómo incidir sí, para no, que los eh, sí, es, para que la localización de las actividades cambie, eso ¿Cómo, es, ¿cómo eso hacemos clave, ¿no? claro, nosotros decimos, puede haber como 30 a 37, si, depende de cómo se suma pero puede haber como 31 instituciones que tienen que ver con el ordenamiento, y ese es el caos institucional. Pues estoy de acuerdo en el otro punto. Colombia se ha ordenado de una manera, primero, alrededor del oro, café, digamos. Si hay un ordenamiento en función de determinadas dinámicas económicas, y ese ordenamiento, pues, favoreció en determinado momento a los cafeteros, en determinado momento la exportación de oro, etc. Entonces, si en ese sentido es clarísimo... Lo que está pasando con el territorio puede el resultado de unas dinámicas de muchos años. Ahora, lo que nosotros decimos es repensemos aceptando que hay, hay problemas que se expresan, por ejemplo, en la no convergencia entre regiones, las desigualdades enormes. Entonces, como ese ordenamiento llevó a la existencia de unas brechas muy profundas, el Magdalena medio con tanta riqueza pero con poblaciones tan pobres lo mismo, todo el litoral pacífico como este ordenamiento ha llevado a unas desigualdades tan profundas entonces pensemos cómo integramos el territorio y entonces aparecen elementos que son centrales como las vías, ¿no? vías terciarias como un elemento que pueda ayudar a articular el territorio rescatar, y eso lo haremos en el plan, o el estudio del sistema de ciudades que se hizo aquí en planeación, que lo coordinó Carolina Barco, esa relación entre la ciudad, la gran aglomeración y territorio, romper esa supuesta dicotomía campo ciudad y decir, no, no hay una fractura entre el campo y la ciudad, sino que hay un continuo. Entonces, pensando en esos procesos, ver cómo creamos instrumentos que permitan una mayor convergencia. Yo lo que he dicho es, nosotros logramos una distribución de recursos que sea favorable al litoral pacífico, a la Amazonía, si hay grandes proyectos estratégicos. La pelea mía con los gobernadores, con los congresistas, es no departamentalicemos el presupuesto. ¿Por qué? Porque a mí no me pueden decir que la petar canoas es un tema de Bogotá o marca ese es un tema de todo el país es un tema del gran río de la Magdalena entonces ¿cómo logramos distribuir a partir de proyecto estratégico? yo le he dicho a todos los congresistas del litoral pacífico, miren, presenten un gran proyecto de envergadura internacional de recuperación de la biodiversidad pacífica si ese proyecto existe entonces evidentemente las poblaciones del Pacífico van a recibir más recursos. Con los gobernadores que tienen que ver con la Orinoquía de la Amazonía, ellos no nos presenten proyectos por departamento. Si ustedes quieren un aeropuerto, miremos cómo lo integramos en un gran proyecto de la Orinoquía de la Amazonía, con concurrencia de recursos, proyectos de gran amplitud, de proyectos que yo llamo estratégicos. Y entonces inmediatamente estos departamentos van a recibir más plata, pero no porque son departamentos pobres que necesitan más plata, sino porque tienen un proyecto de envergadura internacional, porque la Amazonía es del mundo, del planeta Tierra. Entonces es, pensemos en grandes proyectos que lleven a la distribución de recursos. Es decir, yo no le entrego plata al Chocó porque el Chocó es pobre, yo le entrego plata al Chocó y a todo el litoral pacífico porque están haciendo el gran proyecto para el planeta Tierra de biodiversidad. Entonces, si logramos esos proyectos, pues empezamos a reordenar en ese sentido el territorio, pero obviamente eso es muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque esta mente de nosotros está departamentalizada. Entonces, los departamentos llegan el departamento de Huila que a mí me quitó plata el departamento de Caldas que a mí me quitó plata y se la dio en el Quindío no, pensemos en proyectos estructurales para el día Caldas para el Caribe ese, ese punto eh, algo así, algo así. Ese, ese punto es excelente porque ahí ve uno una tensión porque no han pensado ustedes que la conectividad la comunicación eh, vías, transporte Pueden tener un efecto contrario. ¿No? No de, de, de estímulo a la periferia, sino al contrario. De. de concentración. Un ejemplo. Esa es un poco la crítica que la claro, a las 4 G. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, eh, por decir algo, Bavaria. Eh, hace muchos años, en los años 50, 60, Bavaria tenían, en muchas regiones tenía una planta o mínimo una embotelladora con la mejoría de las, de las vías, las carreteras y todo, se empezó a concentrar y ellos levantaron las, las plantas que tenían en ciudades intermedias. Entonces al, decían algunos que la paradoja de Colombia eh, es que una de las cosas más, más bonitas de este país, en comparación con otros de Latinoamérica y del mundo, es que no había megalópolis. Que, que Colombia tenía la particularidad de una red de ciudades intermedias muy importante entonces decían, ese era el resultado de las dificultades orográficas de, de, de transporte. como no había transporte entonces había mercados regionales entonces si uno fluidifica la, las vías la, la, el transporte, la comunicación corre el riesgo de que siga metropolizándose Bogotá entonces, claro que eso está equilibrado con lo que me, me estás sí, no, diciendo es muy, muy, muy, de los proyectos estratégicos en las regiones, no, claro, es porque muy, muy, eso equilibra lo otro. Sí, porque es que, claro, yo entiendo la crítica del presidente a las 4G en el sentido, de que ha permitido una mayor, sí, como... Eh, una mayor mega, mega concentración en las grandes ciudades y sí, frente a otros países como Chile, Perú pues nosotros tenemos todavía pues, una diversidad de ciudades enormes sí, fuera de la concentración México, en Ciudad de México, Lima, Lima y el Perú en Lima y Chile el gran Buenos acá, Aires el gran Buenos Aires es muy loco, eso, son grandes ciudades pero sí, ese es un buen punto. Ahora, yo no habría cómo responderte, Héctor. Lo que yo sí creo es que uno debe monitorear muy bien los indicadores de convergencia. ¿Y que es un indicador de convergencia? Que las condiciones de vida entre las distintas poblaciones no aumenten las diferencias, sino que se disminuyan. Pero sí, ¿cómo organizar unas dinámicas de vías, de transporte? Pero ahora sale este plan y bueno, la reforma. ¿Qué posibilidad hay de, de estimular esto de los proyectos estratégicos? Y de mirar un poco qué clase de proyectos, porque uno va al Pacífico y lo que es la gente de planeación, de la universidad, digamos la intelectualidad de allá, eh, siempre piensa con esa obsesión del desarrollo y a uno le hablan de vías y le hablan de explotación de la madera. Y, y entonces uno dice... Eh, ¿Hasta qué punto eso es consistente con una mirada ambientalista de la, de la cuestión? Sí, pues yo creo que es el plan, la función de es la función rectora. Mire, yo estuve hace 15 días con los gobernadores y el viernes pasado con los alcaldes. El primer comentario no es que planesio está tratando de centralizar, yo no está tratando de centralizar, sino es hacer la función rectora para jerarquizar y definir prioridades nacionales con concurrencia de recursos. Pero yo creo que esa es una discusión muy difícil. Porque claro, usted puede pensar en una pequeña universidad en Buenaventura o en Tumaco ya existe una sede nacional, pero usted está pensando en un gran proyecto universitario alrededor de un programa de envergadura mundial que junte a todas las universidades del país con universidades internacionales. Ese es el tipo de paso que viene para que es muy difícil En Regalías tenemos en este momento para ciencia y tecnología, para los dos años que vienen, 3.5 billones de pesos. Entonces, yo digo, con un billón de pesos, usted puede mostrar un superproyecto para el litoral pacífico con otro billón, un superproyecto para toda la que de la Amazonía. Si usted logra dos grandes proyectos, cada uno en un billón de pesos, pues usted tiene en dos años universidades del mundo entero, aquí en Colombia, que se pueden articular a universidades nacionales. Entonces empezamos a pensar el tema ambiental con implicaciones de proyecto del planeta Tierra, es decir, un proyecto... ...de este país que tiene unos activos ambientales enormes para toda la humanidad. Es un poco la intuición del presidente. Decir, cuando el presidente dice con orgullo, Colombia tiene unos activos ambientales que no tienen otros países. Y esos activos de ambientales no son de Colombia, esos activos de ambientales son de la humanidad. Entonces, pensemos en este tipo de proyectos La dificultad de Héctor es convencer a todos. Empezando con Planación, Planación tiene unos equipos técnicos muy buenos, pero muy sectorizados. Pensando en estos grandes proyectos, en regalía nos tiramos la plata en los dos últimos años en 850 proyectos. Cuando usted está diciendo pasamos de 850 proyectos a 5 proyectos, ese es un cambio, yo diría, revolucionario. Desde todo punto de vista, desde la concepción del desarrollo, desde la institucionalidad, esa es una lucha complicadísima. Porque todo el mundo quiere un pedacito de coliseo, un pedacito de colegio, un pedacito de producto un pedacito de parque, que sí, claro. es muy difícil, pero claro, si no logramos eso... Porque la idea de desarrollo de todos es parecerse a Bogotá y ojalá a Miami. Entonces, así sí es muy difícil. ¿eh? Muy difícil. Ahora, el otro punto ahí clave es la economía campesina, porque ahí es donde el, el planteamiento de ordenamiento territorial en torno al agua, etcétera, eh, se articula con la parte del derecho a la alimentación y con la convergencia. Con la economía campesina tenemos, tenemos graves problemas. Uno, pues hay que defender la que queda, ¿no? La economía campesina que queda. Y otra es reconstruir la economía campesina pero ahí el problema es cómo hacemos que valga la pena, porque a mí me decía una compañera por allá de un pueblo de, de, de Santander, eh, me decía, no, pero si es que allá no hay campesinos, allá lo que hay es un geriátrico, y, y, y, y la compañera tenía razón, pues ya no queda gente. Eh, sí, mis amigos, eh, eh, eh, Mondragón, todos los especialistas en la cuestión agraria dicen, cuidadito que todavía hay muchos campesinos sí, sí, yo sé que es un punto de honor pero, pero la verdad es que la economía campesina se ha ido destruyendo habría que inducir un proceso de construcción hay elementos en el plan ¿cómo han visto? Arti... bueno lo del catastro y la reforma agraria y rural va en ese sentido ¿cómo va por ahí? un poco conversando con quienes participaron en los acuerdos de La Habana y con el grupo de los comunes yo les decía mire el plan de desarrollo es la puesta en práctica de la reforma rural integral Ahora ese es un buen punto. Durante 15 días, la semana, las dos semanas anteriores, estuvo aquí Albert Berry, Albert Berri, que es un canadiense, tiene sí, mucho vínculo con Colombia, que tú conoces. Y tuvimos unas charlas con él, ustedes las pueden mirar, en la página web de planeación pueden mirar las charlas. Ah, qué bien, qué bien, eso no lo he visto. defiende la importancia de la economía campesina y dice la economía campesina tiene una productividad por hectárea, por hectárea mayor que la grande finca, eso es lo que llama la relación inversa. Y la pequeña finca tiene una productividad por hectárea mayor que las grandes extensiones. ¿Por qué? Porque la pequeña finca aprovecha cualquier esquina. Entonces aquí está la gallinita, aquí está el barranito, pero la productividad por trabajador es menor en la pequeña finca que en la gran finca. Lo que es la relación inversa que la productividad por hectárea es mayor en la pequeña, en la pequeña finca. Ahora, ¿cuál es el tamaño óptimo de una finca? Nosotros en Colombia tenemos fincas muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas. En fincas de menos de 5 hectáreas están el 71% de los productores y ocupan apenas el 3% del área. En cambio, en las fincas de más de mil hectáreas están en menos del 1% de productores y ocupa el 30% del área. Una finca tan pequeña de 5 hectáreas en muchas regiones no es suficiente para generar un ingreso. Entonces, sí tenemos que pensar, aceptando que la pequeña finca tiene virtudes intrínsecas en medianas propiedades o en asociación de cuatro o cinco capellos para que quepa un tractor, es de, si en la, si la finca no cae un tractor pues usted tiene productividades por trabajador muy bajitas y no logra competir, la pregunta que hacía el presidente que la hace con toda razón cuando lanzamos el plan de desarrollo es por qué Colombia está importando maíz Ahora usted logra compensar la importación de maíz no porque el presidente no quiera que importemos maíz o porque usted ponga lances, sino porque usted tiene unas dinámicas de productividad suficientes para competir a nivel internacional en la producción de maíz. Entonces yo creo que hay que hacer una revolución enorme y pensar en obviamente asistencia técnica. Crédito, hay un embotellamiento por el lado del crédito enorme, vías, y pasar a unidades productivas, llamemos la media, entonces que Colombia permitió la fragmentación. En Francia, Héctor, es imposible fragmentar una finca. de Si se murió el papá y quedaron cinco hijos o tres hijos, pues esperan entre ellos o crean la sociedad a nombre del papá, hacen lo que sea, No es imposible fragmentar una finca. Nosotros fragmentamos. Se muere el papá y, y entonces vivimos la finca entre los cinco hijos y se muere uno de los hijos. Hay un proceso de fragmentación de las propiedades que lleva a una pérdida enorme de productividad. El 85% de las fincas, según el censo del 2014, no generan el valor de lo que se llama en Colombia una UAF. Una unidad agrícola familiar debería generar por lo menos 3 millones de pesos al mes. El 85% de las fincas no generan entre millones de pesos al mes, son fincas muy pobres y obviamente no tienen posibilidades de competencia en nivel internacional. Entonces, obviamente, la transformación de la estructura agraria, que empieza por la adquisición de los títulos de propiedad con claridad, que es un poco de catástrofe multipropósito ese es un reto Ese, es, ese es un arma importantísima, yo creo que sería, que sería una de las... De las cosas más importantes a lograr en este cuatrenio. Yo eh, eh, siempre digo que el presidente tiene por costumbre hacer propuestas todos los días y cada que lo entrevistan. Y yo siempre he dicho, si hiciera cuatro cosas bien, ya me daría por no, bien servido. Pues la... la meta, en este momento hacemos de propuestas, apenas no es no 4% del territorio. Nosotros mantuvimos la meta del 70%. Sí. Y el presidente le dijo... Al IGA, al director del IGAG, Gustavo Rolanda, ya tiene 2 billones de pesos. El IGAG anda con un propuesto de 340 mil millones de pesos. Y el mismo director del IGAG dice, no, todavía no puedo recibir 2 billones de pesos porque el aparato no me da, no tengo forma de, de gastarlos, pero el director del IGAD dice, mantengamos la meta, ...del 70% del catástrofe... ...multipropósito... ...al final de este 4 años... Bueno, eso es una revolución en el campo... ...claro, esto, bueno, habría muchas cosas... ...ya se, se, se extiende más... ...y vamos a tener que preparar otra entrevista... ...pero, pero... ...hay un punto... ...volviendo a esta idea... ...de, de lo institucional... ...y lo socioeconómico... Eh, ...material, por decirlo así... Eh, en el plan y en el articulado se recurre mucho a la figura de los sistemas. Eso me ha llamado la atención. Entonces, sistema nacional, de qué es sistema nacional eh, agrario y rural, el sistema de administración territorial. Por ejemplo, el de administración territorial dice que es un conjunto de procesos. En, en, en el otro, en el agrario, eh, uno entiende que es liderado por el Ministerio de Agricultura y que hay entidades que forman parte del sistema y otras que son invitadas. Pero, ¿qué es eso del sistema? También hay consejos, consejo es, es territorial. Un, es, sí, esto es no un, nos está es, con. Es un desespero por articular, es un desespero por ordenar institucionalmente. Yo digo, Héctor, después de Lleras, después de Carlos Lleras, no hemos hecho una gran reforma en el Estado. Y la reforma de hieras la administrativa de 68 68 eso es una maravilla yo con el paso del tiempo como que admiro más la visión de estadista que tenía hieras entonces yo lo que veo es que por el lado del gasto no hemos considerado el presupuesto por programa la comisión de gasto dijo presupuesto por programa ¿Qué es presupuesto por programa vamos a arreglar todas las escuelas del país ese es un programa que nos podemos demorar dos, o tres años con recursos de la nación de los departamentos de los municipios el ideal sería que el país tuviera digamos 12 grandes programas y que entonces el presupuesto de organizado por programa entonces eso obliga a todas las instituciones a trabajar en función del programa como no tenemos presupuesto por programa y un montón de presupuestos sectorizados y departamentalizados. Entonces sí, yo caigo en cuenta y todo el mundo quiere como crear una especie de órdenes institucionales. Entonces un sistema para el ordenamiento forestal, un sistema para el manejo, por ejemplo, de todo el tema digital que es la agencia entonces es un afán de encontrar mecanismos de coordinación porque la dinámica institucional es demasiado segmentada uh -huh. yo lo interpretaría de esa manera, como es un desespero de todos, ahora cuando que hay el Ministerio de igualdad, ¿cuál es el desespero? pues veamos cómo mejoramos las condiciones de diferenciación y las condiciones de exclusión que existen en este país, o sea, ¿por qué no lo podemos hacer con lo que hay? pues porque no hemos logrado el ordenamiento institucional y la coordinación entre entidades ahora el problema de todos esos sistemas es que pueden terminar simplemente en unas reuniones sin una fuerza suficiente de transformación y entonces por ejemplo planeación va un montón de reuniones la plana la a todo tipo de reuniones ahora cuál es la eficacia de esas reuniones en la transformación esa es una buena pregunta pero entonces yo interpreto que es un buen punto que menciona Héctor, este afán de crear sistemas por la preocupación de cómo ordenamos instituciones que cada uno trabaja por su lado. Bueno, y finalmente, eh, que tiene que ver con esto del tiempo, la proyección, pues en el mejor de los casos, siendo. Eh, eh, muy muy positivo el plan puede resultar siendo como un, un enfoque una expresión de voluntad un horizonte cierto eh, pero pero pues eso va más a mediano y largo plazo qué tanto depende esta iniciativa de la aprobación de las reformas si esas reformas las cambian y quedan en su mínima expresión o no pasan las, las mega reformas que dice Alirio Uribe eh, ¿qué tanto depende la iniciativa del plan de esta política de la reforma o queda un margen para trabajar no, no, aunque creo, no pasen las este es reformas? Yo creo que el plan está promoviendo al país unos cambios estructurales que nadie puede decir que es no un relevante, es decir cualquiera que sea el gobierno siguiente el tema de ordenamiento va a seguir siendo fundamental. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, los temas de seguridad humana van a seguir siendo cruciales. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, la moneda de la agricultura es una tarea fundamental. Cualquiera que sea el gobierno siguiente, la transformación energética es crucial. Y cualquiera que sea el gobierno siguiente, la convergencia es importante. Y yo creo, obviamente, que en cuatro años no va a lograr transformaciones estructurales tan profundas. Pues yo creo que el aporte de este gobierno para ponerlo siquiera en un lenguaje habermaniano es introducir un diálogo, introducir un proceso de acción comunicativa sobre temas que son fundamentales y que nos lleven a cambiar el lenguaje. Si cambiamos el lenguaje entonces empezamos a ir consolidando la gran transformaciones. Pero obviamente el tema de los reglamentos del territorio, el tema de descontaminación de los ríos, pues no va a lograr nunca en cuatro años, entonces yo en ese sentido creo, Héctor, me puedo equivocar que los mensajes de este plan de desarrollo son mensajes de una dimensión estructural de tal profundidad que es imposible que los gobiernos siguientes no los mantengan de alguna forma, obviamente con otros títulos y... Sí. pero yo sí creo que el mensaje es un mensaje de cambio completo de lenguaje es que lo que ha logrado el presidente Petro ya en estos meses es cambiar el lenguaje y poner a la gente a pensar en otras, de otra manera distinta y decirle a los jóvenes mire una cosa tan fundamental como el agua es crucial, el Amazonas es crucial ese, ese cambio de lenguaje yo creo que es fundamental bueno, muchas gracias, Jorge Iván. Muchas gracias. Eh, quedan muchas sí. cosas pendientes, pero por lo pronto eso está muy bien. Gracias por recibirnos. Muchas gracias.